Hola, hola, buenos días. Bueno. Estamos un poquitito retrasados bon tiempo. Día, bon día. Uh, un poco tiempo. Bueno, igualito, buen muchas tiempo, gracias a todos por haber venido en la mañana, por como decía Jorge, hoy día, después ayer del de, social, eh, el estar aquí un poquitito, es algo pesado, así que eh, vamos a intentar eh, vamos sentar, hablar de cosas divertidas, algo cosas divertidas, simpáticas. Cosas simpáticas. Mi presentación Mi se llama Un cambio interesante, es a esa vecina, es en BGP. BGP. En BGP. Pues por ello, primero, lo acabamos de comprobar con la cantidad de preguntas que recibimos de Lynch, por que, que interesantemente le está hablando de, de comunidades, y está ligando las comunidades de, las temas comunidades super de BHP, con hacer comunidad en la eso no, no no Es espectacular eso. No, no sé si en en la casual la o Tomás siempre tiene perfecto, algo por ahí no para, no sé para, no sé para no, lograr no, algún, unir dos temas diferentes. Primero, yo creo que nunca se habla demasiado de gente. Uno puede hablar el lunes, el martes. El y, y nos divertimos, pero ya estamos entretenidos. Y no le dicen la divertido. palabra de GP. Pues gente y rápidamente ya uno está. Epa, y a gente rápidamente quiere escuchar no sé si por qué es eso. Pero no sé si creo que. Vocês, yo creo que mi, mi opinión. Mi opinión. Entonces. Vamos a hablar de manera vamos muy hablar, breve muy sobre breve, las fugas de rutas, sobre un tema que estoy de, seguro que ya rotas, todos aquí lo manejan, eh, que todos que lo es han escuchado, todos eh, conocen, todos pero bueno, vamos a repasar, hablar, es importante tener contexto revisión. para que podamos entender a lo que queremos eh, llegar. Vamos para, para entender a lo que queremos llegar, en muy llegar, palabras, son, sí. los escapes de rutas o route leagues. No, no se pero ve. Pero bueno, en muy pocas visita. palabras, es no, anunciar un prefijo si que no debería. es anunciar un prefijo que no debería? anunciar un es típica, que no, no mira, debería, que prefijo que no debería? Sin embargo, bueno, vamos a hablar de algo más, yo más formal: formal yo a un concepto más formal, tomado, un concepto que de un ITF, documento de IETF, es el RFC 7908, que bueno, básicamente dice que una. Un route leak una fuga de rutas, es la eh, propagación, propagación de, un de un anuncio más allá de la intención de que yo tenía. Como ¿Okay? que, que si yo yo eh, le voy a contar algo al señor Jordi Pallet, debería quedarse entre nosotros y quizás quizá que Jordi y y más, que no se lo cuenta a alguien más y viceversa. No, si Jordi, Jordi me cuenta algo a mí, persona, el intended scope cuando si debe ser exactamente. Si yo después lo cuento, algo malo está ocurriendo. Esto que acabamos de mencionar pasa todo el tiempo en internet, esto pasa diariamente que existen fugas de ruta en eh, Internet. internet Un breve esas, ejemplo. Eh, eh, eh, no están en la animación. Pero bueno, básicamente, aquí que estamos intentando demostrar el AS que se encuentra en el lado derecho, el sistema autónomo 6057, anuncia ah, no, un prefijo, que es el 200.4 barra, el, 200 barra que 6. el AS que se encuentra en el lado izquierdo, el AS 8158, recibe el prefijo como corresponde, como tiene que ser. Pero ¿qué pasa si el AS del medio, okay, el que está en el el... 1535 15, anuncia un prefijo más, un específico. más específico. Okay. Lo que va a ocurrir del lado izquierdo, izquierdo es que, es que, que en la tabla BGP, y obviamente posteriormente en la tabla de rutamiento, se van a indicar las dos rutas. Lo que va a apasionar es que el tráfico, digamos, lo específico se va a ir hacia la s 57 pero la S15358 efectivamente logró secuestrar, prefiero, de manera intencional intencional, por error, esos autotel. Pero lo está secuestrando, y obviamente hay una pérdida de tráfico. Por de tráfico por Entonces, ¿por qué ocurren Pero, estas qué cosas? Ocurren estas de hecho, cosas. rescato una ventaja que estoy hecho, teniendo yo sobre Tomás Lynch, que es Lynch. que él me cubrió el, el 20%, de las, 20, de, las 20 de las palabras que yo tenía que decir y de las cosas que, que tenía que, que decir. Hablar, ¿Pero por qué ocurren? ¿Por error? ¿Alguien escribió un numerito malo? Desconocimiento. Falta de filtros, ingeniería sí, social incluso. Ingeniería hecho, recientemente social en la acní un caso muy simpático, que hasta secuestraron no solo los prefixos, sino también secuestraron no el sistema autónomo. Prefixos, y, y, bueno, un montón de razones más, otras cosas que van a ocurrir también por detrás. Entonces, ya todos ustedes ya saben todos ustedes que existen mil maneras de prevenir la UBLICS y otros errores. Y otros erros, en toda la semana, ya estamos eh, a jueves, hemos escuchado RPKI, IRR, salario, IRPK, filtro, BCP, yeah, MANERS. Hemos escuchado manias, de todo. Para bien o para mal, vamos a escuchar oh. una más el día de hoy, ¿no? No ¿Okay? ¿Y hasta cuándo? Bueno, sobre eso, hasta van a pasar unos días, 15 cuando, años y probablemente sigamos repitiendo estos temas de secuestro de rutas, pero, de pero de como comentario, rutas, como estadísticamente como comentario el secuestro de rutas y los roadblocks han, han disminuido de sustancialmente de en los últimos 3, 4 años, tres cuatro ¿no? Años, gracias, gracias a RPKI, IRR y otros mecanismos que mejoraron. Básicamente,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 Porque este RFC este, si todo este, sale como se está pensando si que va a salir, en el, futuro, espera, a en el futuro vamos a asignar roles en nuestras configuraciones BGP no, por eso manténganlo en entonces, cuenta por si acaso obviamente los mensajes Updates y Open porque es la parte técnica y y de cómo van de que operar a operar los roles que vamos a mencionar vamos a profundizar qué llegamos aquí los típicos casos yo creería que aquí se marca el 95% de las asociaciones que se configuran diariamente, BGP y de configuradas diariamente y existentes. Si no el 95%, porque siempre, 95 por allí, porque siempre están alguna algunas excepciones por ahí. Alguna, alguna, alguna locura que, que alguien cliente de ventas puede realizar y que alguien de ventas hacer y que después los gerentes de ventas tienen que verificar. Un caso es que tienen un cliente nuevo. Si tiene BGP, ustedes van a tener que tomar algunas decisiones. ¿Qué hago yo, con él? ¿Qué yo hago es, con él? Pueden pensar también qué tan buen cliente es, el... qué tan grande. Sí, sí, sí le va a asignar todos los prefijos, una cantidad de cosas. Otro caso típico es que ustedes van a conectar a un ISP, ¿Okay? al local, cheapy, a punto de de tráfico, de normal. tráfico. Este, es normal, que ustedes, ¿A ustedes van a conectar a un se proveedor. Se conectar pues, proveedor pues, digamos, hoy tienen dos salidas internacionales, 0, con las, tú las tú cuales hablan BGP, y viene un tercero. es ¿Okay? okay? un caso BGP, típico, BGP, y ustedes como ingenieros, cuando van a realizar típico, las configuraciones de BGP, tienen que tomar decisiones. Indiscutiblemente, el PIRin privado van a hablar privado, de manera o sea, unilateral, y no, unilateral y privada contra otra entidad y eso es un pib, él un pib su individual. ¿Quién anuncia su prefijo a ustedes? ¿Quién anuncia su prefijo a ellos? El y hasta el allí. A él, Pero y bueno, a cuando todas estas cosas ocurren, bueno, dicen, bueno, ¿cómo eso, hago? Pues es, pensé, obviamente muchos ustedes, cómo ustedes ya saben la respuesta. Hace... Estoy seguro que muchos de ustedes ya son expertos en BGP, pero la realidad es que hay mil maneras de hacerlo, ¿no? Ahí, eh, sí, te bueno, te hay Bueno, ya Tomás me ayuda una vez más con todo esto. Si Aquí lo hacemos Tomás con roadmap, ayudó, si lo hacemos con ayudó. filtros de AS, si lo hacemos con SL, si lo hacemos con graphic list, quizás cuál es más eficiente, cuál entra otra se va a comportar mejor, cuál es mejor que CPU, en memoria. Y de repente cambia la versión del software y de repente se me comporta otra mejor. En los communities, que mencionó si el amigo Tomás, si hasta las comunidades, no este, no los regular expressions no y hasta todas las, las anteriores, porque si y conecto, anteriores, porque si yo me conecto, cuando si levanto una sesión BGP con, conexión, con alguien, yo puedo estar utilizando más no, de una de todas, todas estas. Fíjense que es interesante en todo esto que es. Muchas palabras que tienen que ver con el representante 234 en todo. Este documento define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 Eh, esas capacidades de es palabra que se utiliza que se negocian decirlo, en el mensaje, mensaje open del la open entonces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 XPS, esto puede ser también interesante Siempre en Bolivia hay XP. Obviamente, en la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica, hay varios. Está el Rolls y está el rol de PIN. Vamos a entrar en cada uno. No, no esperen que esto se va a quedar nada más en las palabras. De manera muy breve, datos que no son menos importantes. Este es un documento muy nuevo. Es este muy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 O sea, en realidad, creo que quedó todo muy funciona. bien. Entonces, bueno, ¿cómo se, configuró, ¿Cómo ¿cómo se configurarían los roles? De manera de ejemplo, a como ejemplo. Eh, bueno, un provider un siempre está. Con... Si, si yo tengo un router que tiene una sesión BGP contra alguien, si un lado está provider, del otro lado tiene que estar customer. Obviamente, el lado que está customer, el otro tiene que estar provider. Si yo tengo un router server en alguien, si de un lado, tengo que tener un router server client del otro. Y peer contra peer. Son los roles que están definidos allí. Sí, es configuración BGP que se va a distribuir dentro de la sesión BGP. Eh, aquí hay un comentario adicional: este lado la está en el recuadro amarillo. Vamos a suponer que ustedes tienen algo especial como cliente. Cosas que no se crean, bueno, pero si yo soy, yo levanto un filtro. Pero quizás ustedes tienen algún prefijo que no deseen publicar, por la razón que sea. Ustedes pueden adicionalmente tener los, los roles, no es excluyente agregar algún otro tipo de filtro. Yo puedo tener mi sesión de roles con una, field, lo puedo pasar por un roadmap, lo puedo asociar a un prefix un roadmap, lo puedo un un enviar, prefix, enviar a un community, etcétera. Acrescentar un community okay. y así por diante. Aquí hay una tablita Aquí un poquito más tabela, cómoda de leer. Un poco más simple de leer. Okay. Y aquí hay unos pequeños aquí ejemplos. ejemplos. Eh, espero que, que, que se entiendan. También hay un, el link de un video que También ya se armó para que, que para vean esto ya que en producción. ¿no? Para que eh, pero vamos aquí un pequeño ejemplo. Un Pueden haber muchos ejemplo. más. Del lado izquierdo hay vemos que tenemos izquierdo. el router 1. Está, un está router anunciando un prefijo anunciando un Es el 2001DB8, 2.1, 2.2.48. Por ejemplo, hacia la parte superior. Okay, tiene un enlace de peer. normal, común y corriente, como que deben tener la en mayoría normal, te llamaría, Y el 6, otro router, y interesantemente, y otro que su router puede tener, según la sesión BGP, puede, que puede tener diferentes para, roles. Diferentes que puede ser cliente para uno, cliente para peer otro peer y provider para otro. Provider para otro provider normal, para otro que normal.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 con los roles, no, esto va a disminuir, eso más allá disminuir, de que si el customer puso prefijo, que si no lo puso, no lo puso yo de alguna manera tengo alguna confianza oh, en este no, caso de que él va a respetar no, lo que yo estoy haciendo, yo ciertamente puedo hacer. utilizar un community, no no le puedo mandar un hacer. El, hacer. el no exporto, le puedo enviar el no advertides, intentar darle un community de 96 bits, pero siempre estoy propenso a lo que el customer Y bueno, otro ejemplo que tenemos aquí, en este caso tenemos otra vez una R1, Anunciando a, provider, anunciando a provider, okay, a su proveedor, le anuncia el prefijo. El prefijo y que ya mencioné que el, el provider sí se lo va a anunciar perfectamente, perfectamente hacia el recibo. ¿Por qué? Porque es el IXP. Y lo lógico qué? es que los clientes del proveedor, sus prefijos, también tengan acceso al IXP. Fíjense que está muy simpático y nos va a facilitar notablemente la configuración de BGP en el futuro cercano. próximo. Ok, ahora vamos a la parte técnica. Ahora vamos a pasar eh, para la parte técnica. Muy bien de tiempo, Carlos. ¿Sí? 15 minutos. Sí, hay 15 minutos. Eh, rápidamente, no, entonces, rápidamente entonces, vamos a las capacidades técnicas. Eh, las, las capacidades, capacidades. de GP, perdón de manera muy breve cuando dos enrutadores conversan en el mensaje open se manejan las capacidades las capacidades no es más que decir lo que yo soporto y tú soportas okay? los features, las características que yo es como que dos personas digamos políglotas se encuentran si aquí en Bolivia y yo le digo, mira yo hablo inglés, español y portugués la otra persona le dice, bueno yo hablo inglés y francés Entonces, si solo coincidieron en inglés esas es se a en inglés. Si en, inglés, en, inglés, en inglés si coincidieron en inglés o portugués si Probablemente se comunica en cualquiera de ellas, pero por ejemplo el francés, que solamente habla una no de ellas, no lo van a hablar. ¿Okay? Eso es lo que no básicamente ha hecho que BGP es lo que que haya que logrado BGP crecer BGP haya tanto crecer y el impacto de en nuestras redes ha sido muy pequeñito, pequeñito casi nulo, en porque nulo, porque tiene nulo, porque esos conceptos de backward compatibility, compatibilidad hacia atrás, que funcionan perfectamente. Entonces... Bueno, en bueno, cuando el mensaje open, bueno, se manda en la lista de capacidades y después posteriormente un, y router y dice, y un router BGP dice, estas son las BGP capacidades que, que yo soporto, y eso es finalmente las que van a conversar, las que soporten los que dos. Ya van a ver por qué me detengo tanto en este pedacito. Entonces. Yo, Falando este documento RFC añadió una, sí, nueva se una nueva capacidad. Aquí hay una pequeña captura una de, de Warshot, donde vemos que se negocia correctamente. Vemos negocia correctamente. Bueno, aquí vemos que se mandan varias vemos capacidades. Varias capacidades. En el se este mandó Route Refresh, eh, mandó se mandó soporte de sistemas, de sistemas autónomos de cuatro textos y, cuatro y, cuatro y cuatro se mandó BGP Roll. Y bueno, está básicamente Iana haciendo la la parte numérica correspondiente yes. para Atribuir que la capacidad los ya esté formalmente y todos los vendedores, fabricantes de open, open, source, open source que vayan a desarrollar que software eh, se eh, de software. Utilicen esta numeración. Sí, que si funciona este código, sí, código señores, funciona, totalmente. Sí, totalmente. Eh, aquí hay un ejemplo, aquí un ejemplo de código en FRR. Básicamente, eh, la configuración es la muy configuración sencilla. Es Todos los que hayan trabajado simples, con FRR de o con, FRR, software, con el software con ese tipo de CLI este tipo de van a conocer este comando: neighbor. Este Básicamente, comando de de colocamos de la dirección IP, coloca IP y le colocamos IP, local y role. Local el rol que necesitemos. en es la configuración BGP, en este caso. Tratamos el proceso de BGP con el sistema tenemos 65002 le colocamos un router ahí y fíjense que este ¿no? tiene tres vecinos, tres vecindades, la 2001, DB8.2 2.1.1, 2001 de B8, 23, 2 .2 y la 2001 de B8, 2.35, 2.2.ab. Fíjense que para el primero tiene como rol provider, para el segundo tiene como role peer y para el último tiene como role peer. Cuando él vaya a hablar contra esas sesiones de BGP, el rol correspondiente y realizará los anuncios que, según los ejemplos que hemos visto. Ya estoy casi finalizando. Eh, quería mencionar algo.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 si una capacidad no se soporta, sencillamente llegan a las, hacen un acuerdo entre las capacidades que soporten los dos enrutadores. Este documento tiene una modalidad que llaman modo estricto. Y si yo, por ejemplo, quiero levantar una sesión BGP contra Tomás Lynch y yo coloco mi enrutador modo estricto, modo estricto, igual yes esa sesión BGP no va a levantar. ¿no? Es decir, los dos deberíamos poder soportar BGP roles. Aquí hay un, un ejemplo sí, muy sencillito. Aquí, R1 configura sí, strict mode sí. en 10. Sí, R2 no, yes. no soporta sí, roles. No digamos, es un esos, del 2015, lo que sea. Y el resultado de la gestión BGP no, no levantará. Lo por, de no no por detrás, no obviamente, se manda un notification message del router que no lo soporta, indicando el código de por qué no puede levantar. Ya para finalizar, en lo personal, creo que este documento va a facilitarnos a todos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 vamos en buen camino con yo, eso bueno, yo apoyé mucho este draft sí, claro, durante o sea, su, mucho, su, mucho este draft. su proceso eh, le armamos un videito hacer, también cuando asistió el working code de, en FRR si y, y, y bueno de, eh, se puede, el video sí, está sí, bien, sí, está sí, bien sí, simpático yo, el video se hizo video, cuando todavía draft, era un draft pero bueno básicamente es lo mismo no hay, no hay grandes diferencias muchas eh, no gracias Alejandro por su excelente presentación tenemos Agora, un um, uma pergunta, máximo dois. Alguém deseja participar? <risos> como, está? Claro. De como vai? Primeiro, Cayupe de onde você é? De... Lima, Peru. Eu sou de como Lima, Peru. Es, este... Como te chamas? Eduardo Cajute. Eduardo Cajute.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 Muchas gracias por la pregunta. Sí, Tengo una consulta. Tengo capaz, una capaz, consulta capaz que consulta, eh, lo mencionaste eh, lo pedí. Que eh, que eh, eh, no, no, si no, no se, se, se, configura se configura el strict mode Si una de las partes no tiene no, el soporte los roles, aún así se configura, no, no, se establece, se levanta la conexión de y capaz que en el momento de transición, hasta que los dos autos tengan soporte, una parte puede esperar que hay un comportamiento que del comportamiento otro lado que no lado, se logra, ¿no? Entonces, no capaz que la parte que tiene então, el rol que deje de hacer algún control rol, porque, espera de de tenga, porque espera que el otro, otro lado lo tenga porque espera que otro por establecer los roles y de hecho no pase eso. eso. Entonces, Entonces, capaz que durante la transición, hasta que todos tengan el soporte, los proveedores deben tener la preocupación de que asegúrense con y configuración, que estén ahí para y controlar el, y el, evitar las las rutas, las las de, rutas, de mientras, rotas, de mientras no, no hay rutas. No sé, a sí. a los rutas. Está, está buenísimo el comentario, Ricardo. Ricardo. Eh, hay una máxima, sí, sí, sí. una máxima en seguridad, pensando que esto ahí era también sí, orientado sí. a seguridad, que no está nunca está de más redundar, ¿no? Yo creo que a pesar de que uno tenga estas configuraciones realizadas, no está de más también, si entendí bien la pregunta, ¿no? No está de más también tener tu perfect pasarlo por tu roadmap,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 que atentos, recuerden Alejandro, por la, obrigado, Nos Alejandro en por la presentación. Muchas gracias, por para preguntas. Eh, eh, recuerden que tenemos que tenemos para, para, que preguntar, para los que preguntar, preguntar. pueden venir aquí. La... muchas gracias, sí, Ale, un aplauso, Ale. Para Ale. Un aplauso para Ale.